So welcome and thank you for joining today's webinar. This is the first webinar in a series of Blue February educational events organized by the People's Water Forum. In preparation... Aquí nosotros tenemos este webinar preparado para la conferencia de marzo. Este también tenemos inglés, portugués y español. Si quieren usar la interpretación, pongan el botón que pueden apretar el botón que tiene la parte inferior de la pantalla. Y también escojan el idioma que prefieran escuchar y, y pueden mutar el sonido original. Y luego, con esto, a, ahora quiero darle la bienvenida a este seminario: una introducción a nuestra conferencia. que ver, o sea, de qué se trata la conferencia del agua, por qué es tan importante y cuáles son las oportunidades y desafíos para, para el tema del clima. Bueno, nuevamente, lo que nosotros tendremos también, nosotros tendremos una introducción, también tendremos un moderador también. Y luego también tendremos preguntas y respuestas. usted tiene algún tipo de pregunta, por favor, pónganla aquí en la QIA, en la cajita del QIA, de preguntas y respuestas. Y, y do Pedro Tamduro también y es un relator él es un relator especial del área de derechos humanos en relación al tema del agua y saneamiento básico. Él también, él es un gran especialista en agua y en economía hídrica y, y también... Y ha trabajado mucho por el medio ambiente y trabaja con el parlamento inglés y también ahí trabaja con todo este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por favor, ahora explícanos entonces cuál es la conferencia de Naciones Unidas de la y ¿Por qué es tan importante esta conferencia de Naciones Unidas de Recursos Hídricos? Buenos días. Muchísimas gracias. Me voy a expresar mejor en español. Creo que tenemos traducción simultánea disponible. Perfecto. Sí. la convocatoria del, del evento. Un uh, momento, un momento, porque tengo muy, alto, uh, tengo muy alto el sonido que recibo. Uh, momento, momento. Yes. Just a moment, yeah. Bueno, entonces lo que decía es desde que tuve conocimiento de la comunidad, insistiendo en que yo ya he compartido con todo el mundo, es la primera vez en casi 50 años que Naciones Unidas convoca un evento global de reflexión sobre la situación en temas de, en temas de agua, saneamiento, ecosistemas de agua, etc. Ya no, en esta ocasión no es eh, el sector privado el que aprovechando la debilidad institucional que padecemos en Naciones Unidas respecto a los temas de agua, temas de agua y saneamiento, aprovechando esa debilidad, como bien saben, sabéis todos, eh, ha sido el, el sector privado el que ha eh, organizado eh, todos los eventos y organizaciones bajo protocolos y aspecto, a, apariencia de ser Naciones Unidas, pero en realidad esos foros mundiales del agua, el Consejo Mundial del Agua, eh, al final son eh, eventos o instituciones organizadas y controladas por el sector privado. Yo suelo decir es eh, esta conferencia es como imaginemos eh, que no que Naciones Unidas no tuviera no es no existiera la Organización Mundial de la Salud y que cada dos tres años fuera el lobby privado farmacéutico quien convocara a nivel mundial para reflexionar en torno a qué políticas eh, deberíamos de desarrollar para cuidar la salud pública y que en esta ocasión tras la COVID Fuera Naciones Unidas por primera vez quien convocara el evento. Se generaría una expectación mundial enorme, una expectativa muy grande. Pues bien, ese es el desafío eh, que, que, que tenemos delante de nosotros con esta conferencia eh, por primera vez en casi 50 años convocada por Naciones Unidas. Dicho esto, también debo decir que, y por tanto, digo, ya desde el principio eh, siempre. Y que esta opción no era la adecuada para organizar una conferencia alternativa, sino que era un momento en donde todos los movimientos sociales, las instituciones públicas que están eh, peleando, luchando también por los derechos humanos y en particular ante los derechos humanos al agua potable, al saneamiento, los defensores y defensoras de los ríos y de los ecosistemas, lo que teníamos era que demandar de Naciones Unidas que esta conferencia sea un gran espacio de encuentro, de debate, de escucha de, del sistema de Naciones Unidas respecto a lo que tienen que decir los que generalmente no tienen voz, no tienen representación. Eh, los vamos a decir eh, los titulares de derechos, los right holders que generalmente en la defensa, en la exigencia de sus derechos humanos a menudo son criminalizados incluso y así. Dicho esto, eh, que es en la, en la dinámica en la que estamos, debo advertir que eh, Naciones Unidas, sin embargo, no es un espacio ideal, todos lo sabemos. Es, un espacio, es el espacio que han, creado, que han creado los gobiernos bajo protocolos y dinámicas muy pesadas, eh, muy burocráticas, en la que la prioridad es la representación de los gobiernos y en donde también, los grandes sectores privados, los grandes intereses, los stakeholders, los que tienen intereses en el agua, también tienen palancas importantes de poder. Luego, por tanto, no pretendo, lo que advierto es, no esperemos un lugar idílico, maravilloso, en donde realmente eso que sería necesario, ese gran espacio de encuentro, de debate, de escucha, sea lo que nos encontremos. Desgraciadamente no es así, no será así. De entrada, fijaros, apenas en, en, mayo, en agosto pasado, hace poco tiempo, eh, en agosto pasado, eh, los organizadores que están delegados por la Asamblea General de Naciones Unidas en los, en los gobiernos eh, de gobiernos y de allí ni siquiera citan el término derechos humanos, no citaban siquiera el término pueblos indígenas. Era eh, una concepción simplemente de hablar del agua como un elemento importante en gran medida y sobre todo para la economía, para el desarrollo. Es a partir de que empezamos a presionar, por un lado, pueblos indígenas, movimientos sociales, yo mismo como relator, eh, los propios organizadores se dan cuenta que tienen que cambiar cosas, que tienen que dar entrada a movimientos sociales, empiezan a oír hablar de que eh, aunque ya no fuera posible que el conjunto de la conferencia estuviera presidida por un enfoque de derechos humanos, había que dar entrada a los derechos humanos, en este caso agua potable y saneamiento, y eso ha ido cambiando y sigue todavía en un proceso de evolución, eh, aunque ya en gran medida las cuestiones están en gran medida decididas. ¿no? Yo creo que fue importante el foro sobre del agua en el mes de noviembre, eh, bajo la presidencia, bajo la, eh, la encomienda realizada a los gobiernos de Bolivia y de España, ese foro social del agua que se organizó, que organizamos en Ginebra, preparando la Conferencia Mundial del Agua, fue importante. Porque ahí sí que conseguimos introducir y hacerlo presidir con un enfoque de derechos humanos. Y conseguimos también que los organizadores de Nueva York participaran en el evento y se dieran cuenta de lo que queríamos decir cuando hablábamos de esa prioridad, en torno al agua como derecho humano al agua potable y derecho humano al saneamiento. Con esto, en definitiva, vengo a deciros, creo que será importante en lo que queda todavía de tiempo de organización, estamos intentando, eh, tanto desde pueblos indígenas que tienen ya una buena posición dentro de la organización del evento, como por parte de la Relatoría y también de otros movimientos, fundamentalmente ONGs que tienen también una práctica, tienen una cierta capacidad de presión interna. Eh, parte de todos nosotros todavía tenemos que buscar abrir el máximo de espacio posible, tanto en los plenarios oficiales como en los special events y en los side events. Pero quiero insistiros y con esto remato lo, lo fundamental de lo que quería deciros, que también va a ser más importante incluso hacer la propia agenda de los movimientos sociales no es mi función como relator decir lo que deben hacer los movimientos sociales, pero yo estoy insistiendo en una cuestión dentro de Naciones Unidas hay un protocolo, un mensaje ya formado en donde Naciones Unidas siempre habla del diálogo con los stakeholders aquí yo he aprendido de los pueblos indígenas cuando estamos en reuniones y hay representantes indígenas y están en el diálogo con los stakeholders los indígenas levantan la mano y preguntan disculpen, señores organizadores ¿estamos invitados? y entonces desde la mesa preguntan ¿quiénes son ustedes? bueno, pues somos los representantes del pueblo indígena, el que sea ¿no? no, no, claro, ustedes son stakeholders están invitados, no, no, no, no, señor no, no, no no somos stakeholders, somos right holders y pedimos, estamos invitados, sí o no. Yo creo que es muy importante el romper el mito del stakeholders, que cuando lo hacemos en castellano, en español, eh, tiene una, un mensaje también eh, muy clarificador. Cuando se habla de stakeholders, se dice en español, intereses en el agua. Interesados en el agua, es decir, sectores que tienen interés o intereses que pueden ser legítimos o no tanto en el tema del agua, pero al final el problema es que con quién dialoga Naciones Unidas. Galó dialoga con los que tienen dinero y capacidad de hacer acción de lobby en Ginebra, acción de lobby en Nueva York, que tienen dinero para viajar, para estar en esas ciudades tan caras. Y entonces yo cuando pregunto en Naciones Unidas, ¿tienen ustedes eh, facilidad para hablar con los representantes del lobby privado con Aquafed? Eh, ¿Tienen dificultades para hablar con los stakeholders que representan al lobby hidroeléctrico? ¿Tienen ustedes problemas para hablar con el lobby que representa a los intereses de del agronegocio internacional me dicen no no no hay ningún problema están siempre con nosotros tienen un lobby permanente instalado dentro de Naciones Unidas y cuando les pregunto ¿y tienen ustedes relación con acueductos comunitarios de América Latina cien millones de personas empobrecidas en el medio rural y de no con esos no tenemos relación ahí está el problema ese es el gran la gran brecha que está por cubrir el diálogo con los water defenders, con los defensores y defensoras del agua, en su calidad de right holders, de titulares del agua. Por eso yo quiero deciros, es muy importante que esta conferencia, en lo que podamos visibilizar, exijamos, demandemos, un espacio de diálogo y de trabajo conjunto, de colaboración entre el sistema de Naciones Unidas y los right holders, los defensores y defensoras del agua, los water defenders, y abrir ese espacio, esa nomenclatura, ¿no? claramente. Eh, yo estoy animando en esa dirección y por eso yo, y acabo aquí, es muy importante también Estrategia toman los movimientos para, de manera autónoma, eh, conseguir que esa conferencia de Naciones Unidas sea una caja de resonancia de las demandas, de las necesidades de los right holders, de los water defenders. Eh, yo creo que tendremos que buscar espacio dentro de los espacios oficiales de la conferencia pero también tener una estrategia, una agenda específica de los movimientos sociales lo más visible posible para demandar, exigir eh, ese espacio de diálogo, ese compromiso de una agenda de diálogo y trabajo eh, entre el sistema de Naciones Unidas y eh, los water defenders en su calidad de right holders. Thank you very much. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por las informaciones sobre la conferencia, doctor. Bye. Bye y por y que haber el espacio para los movimientos, o sea, agradezco lo que usted dijo sobre el punto que remarcó sobre los grupos de interés y los defensores Dario Antonio. bueno, muchísimas gracias. Ahora están uniéndose a nosotros como científicos de la Universidad de Colombia y en lo, y también y, y además él trabaja con las regiones autónomas también de la costa de Sue, miembro de la Comisión para la coordinación de también de los pueblos indígenas en Colombia. Y él también es un líder también de de toda una organización indígena colombiana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y va a hablar sobre los movimientos de los pueblos indígenas ante la conferencia del agua para entender cómo también la, cómo esto puede unarse, unirse a todos nuestros otros esfuerzos en términos del derecho al agua. Muchísimas gracias. Mm, buenos días. Uh, muchas gracias por esta... Invitación. Yo eh, agradezco mucho las palabras de presentación y la intervención de, de nuestro amigo Pedro Arrojo, a quien saludo de manera muy especial. Eh, siempre muy activo en estas, eh, en estas pretensiones colectivas eh, como pueblos y como sociedades. Quiero eh, precisar, mi, en este momento me desempeño como eh, presidente del Foro Permanente eh, de las Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas, que es eh, uno de los mecanismos especiales que existe en este momento eh, en el sistema, cuya tarea nuestra es... Eh, en, asesorar y recomendar a los gobiernos y a las agencias de la ONU la manera de implementar adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. Um, yo quiero, para, para entender un poco lo que, lo, que, de lo que están hablando los pueblos indígenas, eh, utilizar una, una forma pedagógica eh, en este momento para entender de lo, de lo que estábamos hablando. Um, lo primero es decir que todas las sociedades en el mundo tienen eh, una forma de pensamiento específica. Eh, y la sociedad que hoy día consideramos, eh, podemos decir, occidental, eh, que tiene un origen histórico concreto, eh, de la conjugación de, de de una de un mito de origen eh, donde según este mito de origen el, el el hombre fue creado a imagen y semejanza de un ser supremo de dios y que este eh, ser supremo le otorgó a los seres humanos el derecho de administrar eh, y cuidar, y aprovechar a la naturaleza. Este es el mito de origen. Algunos dicen no es un mito, es, es una historia sagrada. Uh, pero en realidad es una cosmovisión que se ha venido imponiendo en distintas formas, eh, a sangre y fuego, uh, a través de las religiones en todo el mundo y que luego se ha convertido en las bases centrales del mercado y del capitalismo. Pero en realidad esto es una cosmovisión. Como existen miles de cosmovisiones en cada uno de los pueblos que existen en el mundo, tanto en los pueblos indígenas como en otros pueblos, existen sus propias cosmovisiones. Y estas cosmovisiones son las que establecen los sistemas de valores sobre, sobre los cuales eh, andamos y nos relacionamos con la naturaleza y con los demás seres humanos. Aclarado esto, entonces podemos decir que para la mayoría de los pueblos indígenas, esta creación del mundo no, no, no está por un eh, ente abstracto sino que para la mayoría de los pueblos indígenas, el origen del mundo está dado por algo tangible, algo material, algo concreto. Por ejemplo, por el agua, o, o por una montaña, o por el mar, o por los ríos, o por una planta. Entonces, el origen del mundo no está dado en la abstracción, sino en lo concreto y cotidiano. Y en segundo lugar, para la mayoría de los pueblos indígenas, el, la naturaleza no es un objeto ni es un recurso de propiedad de los seres humanos, sino al contrario, es la naturaleza la que tiene derechos, la que define el orden la que define los valores y los seres humanos hacen parte de esta dinámica de la, de la naturaleza. Se hace una comprensión holística, donde la, la madre tierra o el agua es el centro de las, de las necesidades y son quienes tienen derechos. Y los seres humanos dependemos de ella. Es una cosmovisión distinta, es una cosmovisión en la cual el agua, en este caso, no es un recurso, ni es un derecho de los humanos, sino que los seres humanos somos una consecuencia. Es decir, el agua es la madre, el agua tiene un sentido práctico, pero también tiene un sentido espiritual, tiene un valor espiritual. Entonces, esta discusión es mucho más profunda que eh, la discusión entre el mercado del agua y los derechos humanos y los bienes y servicios que genera el acceso al agua. Es mucho más profunda, pero contribuir a la discusión sobre eh, los derechos humanos es importante y los pueblos indígenas están dispuestos a a contribuir en esa discusión sin olvidar que para los pueblos indígenas el agua no es un recurso no es solo un derecho humano es una fuente de vida que es diferente dicho esto esta es la discusión que se está dando en este momento al interior de los pueblos indígenas y que quieren llevar a la discusión ahora esta discusión no no tiene un sentido eh, folclórico, ni declarativo, ni romanticismo. Esta perspectiva que queremos compartir y que los pueblos indígenas llevan desde hace miles de años, también tiene un sentido práctico, tiene un sentido de contribuciones. Eso se demuestra porque en gran parte del, de los territorios indígenas en este momento son el resultado de Cinco siglos de eh, expropiación son el resultado de desplazamientos históricos porque muchos de los pueblos indígenas con estas cosmovisiones vivían en los lugares eh, más productivos hace cinco siglos atrás, con grandes ciudades, con grandes eh, eh, sistemas de administración del, del, del agua. Eh, tenemos evidencias históricas de que existen eh, construcciones eh, hidráulicas grandes en territorios indígenas en todo el mundo. Es decir, las ciudades eh, de los pueblos indígenas, sus centros urbanos, estaban diseñados para una convivencia con el agua, para una convivencia con los recursos naturales. Y estas fueron destruidas y los pueblos indígenas desplazados a territorios considerados inhóspitos, considerados habitables solo por, por fieras. Y es ahí donde, a partir de estas cosmovisiones, han conservado la diversidad del planeta. Hoy día, entonces, no se puede hablar de lucha contra el cambio climático si no se tiene en cuenta estas formas de conocimiento y esos sistemas de valores que han permitido conservar y que se convierte en este momento en verdaderas esponjas de absorción de los principales contaminantes del planeta, los gases de efecto de invernadero, que son los que están provocando la aceleración del, de los ciclos climáticos, que no es otra cosa que la alteración de los ciclos del agua de la naturaleza. Nosotros no podemos concebir que una medida de lucha contra el cambio climático se concentre, por ejemplo, solo en el cuidado de los bosques y no al mismo tiempo en el cuidado de los nevados o en el cuidado de los desiertos o en el cuidado del mar, porque finalmente lo que suceda en un lugar afecta a otro lugar. Lo que suceda en los polos afecta a las costas y afecta a los ríos. Lo que sucede en los ríos afecta a los humedales. Lo que sucede en los nevados con la minería y con la extracción afecta a la selva y ayuda a mitigar o a acelerar los incendios forestales en las selvas y en otros lugares. Entonces, el planeta mismo es un es una vida en sí misma, es un sistema integral que visto desde esta manera no podemos nosotros simplemente asumir que el agua es solo un recurso para acceder y tomar y sobrevivir como especie, porque no vamos a lograr ningún resultado si mantenemos esta perspectiva. Hay que asumir el agua de manera integral y las discusiones que se deben dar en Naciones Unidas deberían tener un, foque, un enfoque integral, porque finalmente esta perspectiva no es solo para los pueblos indígenas. Esta forma de asumir la discusión no afecta ni va a favorecer solamente a los pueblos indígenas, sino que es una contribución para la humanidad, porque la humanidad necesita entender que el agua no se produce en la llave del grifo ni se produce allí, sino que el agua tiene todo un ciclo vital y que la contaminación está afectando gran parte de los ciclos vitales y que lo que suceda con el agua en las ciudades va a afectar en el campo, va a afectar a las especies, va a afectar a las mariposas, va a afectar a las abejas. Y lo que suceda con las abejas va a suceder con la especie humana. Si se extinguen unas, también se extinguirán las otras. De manera que esta es la perspectiva que nos... opción que los pueblos indígenas están trayendo a esta conferencia y que están invitando al resto de la sociedad a que compartan y que se haga bloque común para incidir ante los gobiernos porque no se trata solo de una política de administración de un recurso sino fundamentalmente de una medida para ayudar en, la, en el control de las consecuencias de la misma acción humana sobre el planeta. Yo quería compartir esas ideas generales con ustedes y agradecerles la invitación y eh, invitarlos a que se siga eh, manteniendo un contacto permanente entre las distintas eh, expresiones de los movimientos sociales y que sea un aprendizaje continuo. Muchas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. excelente lo que usted ha dicho en términos de la descripción del tema del agua, porque contextualiza el agua más allá de un servicio, de un recurso, el valor que tiene para todos nosotros. O sea, tú lo muestras de una manera más amplia y le agradezco a nuestro primero or orador también y por haber darnos también el contexto para el panel que tenemos hoy día tenemos varios oradores como recordatorios de una pregunta para los panelistas por favor pónganlo también en la en, aquí en la en el Q&A para que podamos contestarles después primero tenemos nuestro el pa, primer panelista que viene a nosotros también desde desde es profesora también de la universidad de su propio país, ya trabaja también, también con los recursos hídricos y ahora, por lo tanto, ella y trabaja con todo un movimiento específico de, en lo que se refiere a la solidaridad y también recaudó de Fondo, la el, el movimiento de la justicia del agua y la relación que tienen con todo el pueblo sindical. Nota un antecedente sobre problemas en la participación de, después de la primera conferencia realizada también. Y y, el, y esto ha sido en relación al foro lanzado en el mes de enero. Muchísimas gracias a todos y a todas ustedes por darme esta oportunidad. Me parece que realmente ha sido algo maravilloso. También eh, lo que ha sido presentado será lo más breve posible. Como les digo, pues el momento de justicia del agua y lo que es particular en lo que se refiere a estas luchas es de que el agua, sí, también es una lucha, eh, una lucha local. En lo que es la emisión de gases de efecto invernad in invernadero, lógicamente tienen un impacto global y el agua se refiere a lo que pasa acá a nivel local. Y sí, Estamos hablando sobre lo, también los derechos de los trabajadores y el movimiento de la justicia del agua también se fusionó hace más de 20 años, lo que hablamos nosotros como este sistema y comenzó hace 20 años atrás con estos tipos de movimientos son se luchan por el agua. Hace más de 20 años, bueno, cuando vamos, estamos luchando contra la privatización, comenzamos a ver más luchas surgiendo en, también en otros países del mundo mundo y, y luego todo esto fue hecho a través de todo un diálogo con los diferentes grupos establecidos y comenzamos a crear movimientos internacionales. Y en este momento tenemos estas reuniones internacionales de los foros internacionales del agua, donde se reunían para hablar sobre el tema de la política del agua y todos estos eran organizaciones que trabajaban a nivel nacional y comenzaron a, a, a ver que pensábamos ver qué es lo que estaba pasando más allá de tenemos que ver cómo las corporaciones estaban influyendo sobre los gobiernos en las políticas éticas alrededor del mundo y que esto tenió un impacto también a nivel local. Bueno, y nos volvimos un movimiento global inicialmente en relación a las luchas contra... También las corporaciones globales y gobiernos que controlaban los recursos del agua. Y esto evolucionado también a otros espacios. Lo que pasó también nuevamente comenzamos como una protesta primero contra estos foros globales y comenzó luego a poder evolucionar hacia su propia entidad. Y por lo tanto, comenzamos a crear también foros alternativos eh, y estos foros de agua alternativos también son muy significativos en espacio productivos para que podamos desarrollar son nuestras propias eh, estrategias para replicar nuestras victorias y que podamos apoyarnos para desarrollar diferentes acciones mutuas. Bueno, el foro alternativo del agua, entonces, eh, eventualmente décadas más tarde, se ha puesto este polio internacional y luego ahora nosotros ya no es más alternativo más, sino que deberíamos pensar quizás en poder y también en poder finalmente representar las voces también de todas las personas que sufren de los impactos también local. Por eso nosotros hicimos este lanzamiento y por eso estamos aquí hoy día y hemos estado todo esto organizado, organizado todos estos movimientos también como para poder participar en movimientos de Naciones Unidas. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? En primer lugar, nosotros comenzamos y hemos tratado también, he comenzado estos movimientos, también hicimos campañas internacionales para que el agua fuese reconocida como derecho humano ante las Naciones Unidas y esto va a ser una victoria lograda por los por los movimientos sociales, por los esfuerzos realizados y fue muy como un derecho a agua como recurso y saneamiento también. Por lo tanto, Darío ha mencionado también sobre la cosmovisión del derecho a recursos de agua y al saneamiento como derechos humanos básicos. Por lo tanto... Ahora, cuando hablamos de cosmovisión bueno, y esto está, lógicamente moldean todas nuestras religiones y también lo, nosotros sabemos que los derechos humanos también forman parte de una herramienta fundamental en la lucha contra la privatización y en contra de la contaminación o la pérdida de control sobre el agua. Y al mismo tiempo, los derechos humanos llevan esta cosmovisión, que es, una, que es un concepto mucho más amplio. Los derechos humanos, como los derechos humanos lidian con cosas como el acceso al agua, por ejemplo, y, y otros aspectos relacionados. Ten, tenemos un marco en el cual nuestras luchas una, han sido en relación al control del agua y del poder de desarrollo del sistema para que haya un sistema más democrático en lo que se refiere a las relaciones en la toma de decisiones en relación al recurso agua. Ahora tenemos una visión mucho más amplia que antes, ¿no? Y, y, y ha sido muy importante que podemos luchar ante Naciones Unidas por este espacio que nos corresponde y Hemos tenido que luchar en derecho internacional también y no son vinculantes los derechos al agua y hay otros derechos que son vinculantes, pero tenemos que ver cómo cómo van las condicionalidades en, rel en relación pues a los derechos humanos. Por lo tanto, ahora también con este proceso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio, observamos que el Banco Mundial y las IFIS, no solamente las corporaciones, más también IFIS, dominan el proceso de cómo es que nosotros vamos a asegurar acceso universal a todos estos recursos básicos, como por ejemplo acceso a la web y saneamiento básico. Tenemos luchas globales, digo finalmente, y luego agrego que nuestro poder a nivel internacional, la capacidad que tenemos a nivel internacional también y como está remarcado, eh, ha sido remarcado por nuestros oradores también, pero y. Nosotros tenemos este apalancamiento, pero lo que nosotros sabemos que nosotros podremos unirnos y hacer cosas maravillosas juntas gracias a esta influencia. Entonces tenemos esta confluencia y en lo que se ve diferente a esta sintonía que tenemos en nuestras agendas de podemos monitorear las decisiones que se han tomado y luego podemos llevar esta, toda esta información, este de vuelta al nivel local para que nos refuerce nuestras luchas. Eso es importante, nos vamos a. A, a luchar contra el banco, como tal, o a las corporaciones en el seno de Naciones Unidas, sino que también lo ¿no? que hace este programa. Lo que vemos que la, lo, lo normalmente, o sea, y lo, tenemos esta ideología, tenemos esta, esta cosmovisión que debe llevar, llevar a todos los foros. Esto tendremos que traerlo de vuelta a nuestras comunidades como para poder seguir utilizando nuestras redes colectivas para poder luchar en el, contra estas corporaciones y estas instituciones financieras internacionales dentro de nuestras propias comunica, comunidades, donde somos mucho más poderosas todavía. Ya muchísimas gracias, excelente lo que tú has dicho cuando hablas sobre los cambios en los movimientos de la justicia por el agua. Ahora, ahora, ahora vamos a seguir. Ahora Marcelo, Marcelo también viene y él es un organizador de Cochabamba. El ha sido, ha trabajado en lo que se refiere a los temas de justicia del agua y forma parte también de este comité y ahora Marcela Marcela. ¿Puedes darnos una visión general, Marcela, por favor, en lo que es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Agua y cómo las personas y los pueblos pueden participar en estas acciones con más ahínco? Marcela, por favor, sí, sí, voy a hablar en español, dice Marcela Olivera, porque mi idioma nativo. Bueno, de la organización de esta conferencia, eh, gracias a Pedro... Eh, inmediatamente eh, empezamos a um, empezamos a organizarnos en el año pasado a fines de año del año pasado llamamos de hecho eh, realizamos una, una un llamamiento eh, y alertamos a la a las organizaciones que trabajan por la justicia del agua de la realización de esta conferencia eh, este llamamiento eh, primero explicaba la importancia de importancia de este evento y por qué nos tenía que afectar, por qué nos afectaba a nosotros. ¿no? Eh, en este llamamiento nosotros, eh, después de un proceso de reflexión eh, sobre este espacio, eh, uno de los puntos de este llamado decía que exigíamos que la agenda de las Naciones Unidas retome la discusión del agua como sustancia de la vida y bien común y que no debe ser objeto nunca de mercantilización, comercialización y financiarización. Esto un poco eh, me parece que va con lo que alineado con lo que acabamos de escuchar también con con esta visión que nos ha tan rica que nos ha traído Darío. Eh, sobre la mesa, pero también eh, con lo que Pedro nos decía, ¿no? Es, es mezclar estas eh, eh, visiones a veces que hemos olvidado eh, de nuestras raíces eh, culturales, pero también eh, asentados en, un, en, una, en, en, una, en una coyuntura, en una realidad también eh, presente y actual. Eh, hemos, eh, y este es un, un llamado de nuestros compañeros del Brasil, ellos eh, eh, propusieron la organización de una serie de eventos que eh, vayan creando una especie de momento hacia lo que venía con la conferencia en las Naciones Unidas. De ahí, de ellos, eh, de los compañeros de Brasil, de Ondas particularmente, que es un observatorio del agua y el saneamiento, eh, que se ha creado, de hecho, eh, después de uno de los foros alternativos del agua, eh, los compañeros decían, vamos a organizarnos, vamos a hacer una serie de acciones para hablar sobre esto que está pasando, eh, para retomar la discusión, eh, para que esta agenda no se quede en manos de unos pocos, pero que eh, se socialice entre los movimientos eh, que trabajan por la justicia del agua. Entonces, de ahí surgió la idea de lo que se ha llamado ahora el Febrero Azul, eh, este webinario es parte de, de estas acciones que se han eh, estado eh, organizando. Eh, hay algunas acciones que se, han, que se están haciendo a nivel virtual. Esta es una de ellas. Como les digo, van a haber otros dos webinarios más. De hecho, hubo un webinario eh, a principios de mes también organizado por los compañeros de África. Eh, y... Eh, la otra son una serie de acciones locales que se han venido, de hecho, ya realizando. Eh, en Serbia, por ejemplo, los compañeros han estado movilizados. En el Brasil, eh, en alianza con, con los trabajadores que están peleando la privatización no solo del agua, pero también de otros servicios, eh, se han organizado acciones en la bolsa de valores. Eh, creemos que es importante eh, alertar. Eh, a todos los que están trabajando el tema del agua sobre estas nuevas formas de privatización que están sucediendo. Es necesario democratizar esta discusión porque si no se queda en algo abstracto que no logramos entender. Entonces, han habido estos, eh, estas acciones eh, regionales, locales, pero también están habiendo estas, estas acciones en, en línea más, más de conexiones internacionales. no eh, Hemos También eh, nos hemos registrado en, oficialmente en lo que está en la Conferencia de Nueva York y estamos también planeando eh, realizar algunos, algunos eventos paralelos allá. Entonces es, son todas estas, eh, estas formas, estas dimensiones que han tomado las acciones y otra vez eh, la idea es eh, empezar a democratizar la discusión, empezar a organizarnos nuevamente. Eh, empezar a exigir y demandar eh, que se abra este diálogo también en las Naciones Unidas, eh, si bien podemos crear espacios entre nosotros donde conversamos entre nosotros es necesario también ir golpeando las puertas de estas organizaciones que, por, que históricamente nos han excluido de estas discusiones ¿no? Eh, entonces no nos vamos a cansar de, de seguir organizándonos eh, de seguir empujando las puertas, golpeando las puertas eh, de estas conferencias de seguir poniendo nuestras voces ahí pero al mismo tiempo eh, de crear espacios donde nosotros podamos discutir, donde nosotros podamos intercambiar eh, nuestras estrategias eh, y eso es lo que esa es la idea un poco de que surgió con el febrero azul eh, otra vez a ratos eh, da un poco de no sé un poco nos da un poco de rabia eh, el hecho de que pareciera que siempre tenemos que estar organizándonos en relación a algo que eh, que se hace no eh, como que al final de cuentas ellos nos, nos, nos convocan a organizarnos, pero eh, como les digo, en estos espacios eh, estamos tratando de hacer lo contrario. El movimiento por el agua ha estado, como Mira nos ha contado, ha estado históricamente organizado desde hace más de 20 años. Eh, hay nuevas organizaciones, hay nuevas personas involucradas, algunos ya estamos de salida y hay otros, otras personas nuevas entrando. Entonces creo que eh, estamos peleando en todos estos ámbitos y en todas estas dimensiones y en todos estos espacios, ¿no? en los nuestros, en los de ellos eh, y en los que vayan a surgir. Entonces esta es un, la idea un poco del febrero azul. Eh, podemos ponerles en, en el chat más información sobre dónde encontrar, eh, más información sobre los eventos que se han hecho, que se están planificando y también... Eh, para que de alguna manera podamos contactarnos entre nosotros, ¿no? De, que, de sumar nuevas organizaciones de estos esfuerzos. Gracias, Mari. Thank you, Marcela, for providing an overview of Blue February and why it is necessary to them. Muchas gracias, gracias. Fantástico a los comentarios también y, y, y realmente sin que la pasión que ha mostrado. Tenemos secretaria de, de la ISP de Federación de, de Certitos Socios. También es, congresos laborales y es una y, y asesora diferentes organizaciones con diferentes campañas civiles nivel de la HCP internacional, con diferentes campañas, con diferentes grupos a través de, de, de servicios públicos internacionales y lo que ellos también quieren poder influir porque para que los trabajadores para que los trabajos del agua y de saneamiento Puedan tener más poder y quieren formar este tipo de alianza también a través del poder que tienen a través de esta conferencia. Entonces, entonces, ¿cuáles son las peligrosas, las oportunidades que tenemos ante la posibilidad de este foro? Muchas gracias, Mary. Y le doy la bienvenida y les agradezco a todos que han trabajado también de manera mancomunada junto con nosotros. Bueno o déjenme que yo vaya directamente al punto recalcante de mi presentación. Bueno, y a ver. Y ahora lo que, lo que sería pues una tesis de maestría, la tengo que resumir en ocho minutitos. Bueno, ¿qué es lo que puedo decir? Ah, ahora, Artemos, la bella francesa parece una cosa de cocina, pero no es una empresa de agua, que tiene más de 100 años de experiencia, o sea, empresa francesa del agua, también muy poderosa, que administra los sistemas del agua, no solo en Francia, sino en el mundo. Hay acá mano también, un, una o sea, se han de Mersil, de la mayor parte de Sios, que es su rival francesa, que parece como el canal de Suez, pero no, básicamente es un una empresa pública, una empresa de agua tiene una multitud de subsidiarias como Aguas de Barcelona, por ejemplo, y también otras empresas que tienen diferentes nombres en el mundo. Y, y también su común araña con una tela araña que tiene muchísima influencia en lo que se ve a las políticas del agua en muchos países y ha construido su negocio pequeño, o sea, o sea hay, trabajando con los y porque sabe cómo manipular. Y tiene mucha experiencia también en, en darle servicios a los gobiernos, trabajando junto con ellos para poder entregarles también, también derechos a los gobiernos. Y por lo tanto, es, estas dos empresas francesas son especialistas en hacer lo que saben hacer mejor y logran también y, y pueden... Y, y, y entran en los sistemas de Naciones Unidas eh, y también trabajan de manera estrecha con muchísimos gobiernos del mundo. Trabajan, lógicamente, históricamente con gobiernos francés y, y también con los gobiernos citadinos o municipales. Hay otras, un par de empresas más que están tratando de crecer más. Eh, en, eh, todavía tenemos los franceses que son los que dominan. Tenemos una empresa, Algea, Al, Algea que es brasileña y también y hay también tenemos sobre Aguate, que es de las Filipinas otra empresa grande que está creciendo y, y lo que se refiere tenemos compañías de agua saneamiento en varias en el mundo muy poderosas que tienen un lobby que se llama AguaFed, que es pequeño pero se pero hace mucho ruido y todo el tiempo está haciendo conexiones junto con diferentes gobiernos y con diferentes entidades privadas. Aquafer, básicamente es muy agresiva también en, en la deslegitimidad de, de nuestros servicios eh, comunitarios. Bueno, y luego, y también estos grupos de cabildeo que han sido mencionados, Acufer también, así que es muy importante, muchas veces están basados en Marsella, en Marsella, y en tam, y tam, con dos empresas francesas fundamentales y también trabaja con el Banco Mundial y, y también hay otros actores. Algunos de ellos son gobiernos nacionales que trabajan en conjunto porque el Banco Mundial hecho una cosa bastante inteligente al establecer el el foro trianual del mundial del agua en el cual ellos. Ellos tratan de poder dominar pues todo el escenario político global el, el, el escenario global de agua y saneamiento. No podemos olvidarnos del tema del saneamiento también, que es muy importante como brazo y en lo que se refiere a la provisión de diferentes servicios, básicamente a poblaciones urbanas a nivel global. Bueno, también nosotros tenemos otras. Otros actores importantes, no sé cuán grandes ellos sean dentro de esta conferencia, pero hay proveedores públicos, algunos que actúan, digamos, como, como sus otros, como otros, digamos, como vimos una empresa, digamos, de como, por ejemplo, tenemos a, también a Israel que sabe mucho sobre conservación del agua, pero es, también es una, y pero pero... Hay acciones en relación al agua en lo que se refiere a comunidades, por eso es que es imposible que estas comunidades puedan sobrevivir a pesar de todo esto. Tenemos Corea, también de Corea y también tenemos otra empresa de Singapur. Estas son todas son, son empresas construidas con dinero público, pero... Nuevamente, cuando salen de sus fronteras realmente actúan como, en, como entidades o empresas, corporaciones internacionales privadas. Ahí no sé, muchas, muchas más. Todavía. Tenemos algunas en Uganda también y están haciendo exactamente lo mismo y con un cierto éxito. Y ahora, ahora, como vemos, también nosotros tenemos ahora lo que. No tenemos, tenemos ahí, hay, hay hedge funds y también es diferente. Hay capital privado en juego en lo que se refiere a la dominación como BlackRock y también hay otra serie también de otras empresas financieras que no tienen nada que ver con el agua. Están en un juego financiero en Chile, también en el Brasil, en América Latina, que están expandiendo. Tenemos otras más que se suman a este y del, a estas empresas hay muchos fondos de pensiones a, ni, a nivel de los servicios públicos en lo que se refiere a la jubilación para los trabajadores tenemos sistemas de pensión también este tipo de conferencia realmente hace que puedan las empresas privadas hablar sobre lo que es suministro ingeniería y construcción y también es, hablan sobre lo que se refiere a otros tipos de servicios ofrecidos por estas transnacionales y y, y básicamente lo que vemos de que algunos y. Base, los holandeses son los que están, eh, saben mucho de todos estos temas y los holandeses tienen una gran capacidad también de poder lidiar de, con el océano, con hacer todas estas cosas, porque ellos saben lidiar muy bien con el agua y saben construir todos estos reservatorios del agua. Su gobierno está actuando también como, también como sus vendedores eh, o como agentes en lo que se refiere a las redes de venta. Vamos a ver pues, qué es lo que pasa, pero. O no lo veremos, quizás, porque ellos básicamente van a y van a hablar también en reuniones privadas detrás de puertas cerradas y probablemente también en eventos públicos en lo que eh, y, pero puede haber algunas, eh, algunos debates positivos o no tantos y lógico que habrá algunos mensajes liminares. El gobierno holandés está muy involucrado con estas empresas, sin duda y y con mecanismos internacionales o también en lo que se refiere a también, todas estas estructuras internacionales en lo que se refiere a los contratos firmados con estas empresas. Al terminar, digo, el mayor impacto del sector privado en esta conferencia fue en el 2013, 2014, 2015, hasta el año también de los objetivos de desarrollo sostenible del milenio en agua y saneamiento son el corazón. Y, digamos esta es la influencia corporativa tan pesada estable que ha que ha estado trabajando contra los gobiernos diciendo que no hay suficiente dinero digamos y por lo tanto como para poder tener transporte energía educación nosotros tenemos que traer las finanzas privadas precisamos de también finanzas fusionadas e innovadoras para que haya dinero para subvencionar otros servicios y el actor corporativo en esta compañía, en esta, perdón, en esta, en estas eh, conferencias dice que no tienen suficiente dinero, pero. De cualquier manera, esto es raro porque el, el medio del agua, pues el medio de, de, de lo que están lidando con el agua, nunca ellos hablan sobre justicia, sin tampoco hablan sobre ningún tipo de derecho. Entonces, nosotros tenemos que poner este tema sobre la sí, mesa porque es central para todos nosotros. Muchas gracias. Y también, y también ahora básicamente se da como lugar de reunión para estas grandes corporaciones para que puedan discutir. Bueno, ahora ellos hablan sobre el agua, pero no pero ahora estamos hablando sobre elemento, hablando sobre agua, que son temas fundamentales. Vayamos a darle la palabra a Vinesuna en este momento también. Y bueno, él trabaja una organización también con varias iglesias también en con otras diferentes organizaciones y trabaja en India y con la con el Consejo de Iglesias en India, todo en India y ahora él y él trabaja también en lo que se refiere a las acciones para el agua y el medio ambiente ha trabajado también con, con este tema durante muchísimos años. Tiene lógica, muchas, muchas preocupaciones también con relaciones a las corporaciones, como todos los oradores también ya han mencionado antes. Y también es porque la Nación todavía está siendo relevante e importante para todos nosotros. Y, y con nosotros, ¿cómo podemos actuar a nivel de movimiento de justicia del agua? Muchísimas gracias, Mary. Y, y bueno, pido mil perdones porque tuve la gripe, pido mil perdones, por lo tanto, no, no estoy tan preparado. No sé de unos participantes pueden ver aquí cuántas personas tenemos este webinario. Creo que tengo más de 104 participantes en este webinario. Realmente es muy estimulante poder ver tantas personas. Les agradezco mucho por el interés que están mostrando en participar con nosotros el día de hoy. Bueno, ahora y yo estoy basado aquí estoy en Ginebra aquí y y también uh, nuestro trabajo también con este informe a nivel médico del agua y y podemos nosotros eslabonarnos también con otros diferentes mecanismos que están basados aquí también en Ginebra con las cuales trabajamos en conjunto básicamente a con el trabajo que hacemos con uh, también con el Naciones Unidas también uh, y y y aquí también estoy viendo a Pedro acá, que es un, un, nuestro relator especial estoy muy feliz de poder verlo aquí junto con nosotros esté estando aquí en esta reunión y participando activamente. Nosotros lo que exigimos es que, que, se haya, que tengamos una oportunidad especial en este foro para que podamos también, eh, para que se reconozca, y esto ha sido reconocido como derecho ante el consejo, sí, pero... Antiguamente también este tema discutido por el especialista independiente y, y, y luego y después también nosotros, nosotros exigimos con otra serie de otros grupos de la propia sociedad civil que tuviésemos pues un, un un un un relator especial para este tema que nos pueda representar un relator especial y que y, y ahora es y ahora Pedro también cumpliendo con este rol tan fundamental para nosotros como como representante de la sociedad civil. También estos grupos de base nosotros dos que tenemos que poder contribuir, contribuir al tema y también para que podamos tomar decisiones en lo que se refiere al agua y saneamiento. Nosotros tuvimos la capacidad de movilizar diferentes contribuciones y y también y hemos enviado apelos a través del relator especial y hemos y hemos, también hemos recibido respuesta y muchos oradores ya lo han dicho también y repito yo de que lamentablemente nosotros oh, o no tenemos nosotros todavía un mecanismo acorde intergubernamental de las Naciones Unidas para lidiar también con el tema del acceso al agua como derecho y y los gobiernos se reúnen entre ellos mismos y ellos discuten entre sí y, y llegan a algunos tipos de acuerdos, pero y esos implementan sus propias también sus propios temas. No tenemos un mecanismo en lo que se refiere al tema del agua y por eso que nosotros sabemos que esto ha, ha, ha, ha, ha llevado a que nosotros nos pronunciemos en nuestros diferentes institutos como para poder organizar todo este tipo de lucha y este tipo de foro para que podamos hacer que nuestra voz sea escuchada. Y tenemos diferentes reuniones, como para darles una idea de qué caro es poder participar en estos foros internacionales para nuestras comunidades. Y cuesta millares y millares de euros para que una sola persona pueda participar en este en este foro del agua de Naciones Unidas Son millares de euros para diferentes foros. Se precisa 10 mil euros más o menos para poder organizar un evento para que una única persona pueda participar en cómo que nosotros podemos no tenemos la capacidad de poder gastar tanto dinero como como representantes del movimiento de justicia del agua cómo podríamos jamás participar en esta plaza estas plataformas tan costosas y por esto no tenemos que y ellos lo que ven, lo que pasa este, es también esta plataforma como una inversión con alto rendimiento financiero y por eso que ponen muchísimo dinero estos eventos. No, y nosotros somos dejados de lado como consecuencia natural. E igualmente también si ustedes han participado también en los foros y fue ahí pues. En que el movimiento de justicia por el agua estaba protestando contra este programa de One Water y al mismo lugar también nosotros queríamos ser un foro alternativo del agua, pero y, y también y, y lo que vemos también y también y lo que hicieron. Es que había los procesos, estaban ya los procesos en pie y por lo tanto no, no lo consiguieron de ellos poder crear todo un local completamente separado como para ellos en, en Corea del Sur para hacer este foro y pagaron como para la, pa, la participación de varias personas, pero de la propia sociedad civil. Esta ha sido pues una... Y también, esto fue un esfuerzo enorme que ha sido realizado para poder tener una pequeña participación. Tenemos diferentes efectos y también, y tenemos organizaciones de la sociedad civil también que que han tenido una iniciativa para involucrar a las sociedades civiles, civiles también en este tipo de cooperaciones, también en diferentes conferencias. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar conscientes y, eh, de, de estas alianzas que se están estableciendo entre todos nosotros también. Y yo creo que que el más importante que la nación es unidad todavía mi mejor apuesta a pesar de a pesar de todo lo que haya sucedido a pesar de todas las idas y vueltas a pesar de los problemas que hayamos tenido es nuestra mejor apuesta todavía hasta la fecha y tendremos que tendremos que participar en algunas de estas actividades y como pedro también está diciendo exactamente uh, si no son. Sí, si, si nosotros despedimos a las empresas farmacéuticas, por ejemplo, o sea, ¿cuál sería la política en términos de política polisalud en temas de vacunológicos? Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Y naciones, Unidas, también no sería un mecanismo intergubernamental para poder, para, para poder lidiar con el tema del agua, como, como ha sido una comparación con las empresas farmacéuticas, el tema de las vacunas y para, para que realmente nosotros podamos aprovechar las oportunidades que tenemos. Igualmente, yo he visto eh, una coalición que se está formando entre el tema climático y del agua. Eh, en la última COP27, yo estuve ahí en Egipto participando personalmente y vi un día dedicado especialmente al agua. Y el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas ella, también mencionó que esta es la, es la COP del agua. Esta COP es la COP del agua, porque el agua se ha vuelto un tema tan relevante y ahora varios movimientos están asumiendo el tema del agua como propio. Después de casi 50 años, nosotros tendremos la primera conferencia marco sobre el agua, todo con las Naciones Unidas y, por lo tanto. Es una excelente oportunidad para que nosotros podamos involucrarnos y que podamos reunirnos para poder trabajar en pro de la justicia del agua para todos. Estoy segura que que nosotros podremos realizarlo. Y aunque todavía los procesos realmente están muy alejados de nosotros, pero haremos el esfuerzo para poder estar presentes. Muchas gracias. Aquí también muy amables. Sí. Lógicamente faltan, o sea, nosotros tenemos cómo poder crear este espacio para que haya una cooperación mayor, para no cooptar a la sociedad civil. Y por eso es importante poder crecer, crear este eslabón de nuestras colaboraciones, y esfuerzos entre todos nosotros. Veamos ahora, ahora. ¿Qué solución podría quedarse para, para este espacio dentro de Naciones Unidas? Ahora le doy la palabra a la próxima oradora de esta sesión de hoy. Y vamos a ver o sea, cierta si política de agua para centrarse en los temas ambientales, sociales y económicos. Y en, eh, ella también ella ha trabajado en, a, en la red sobre el agua y saneamiento. Ella también es consultora serio para también las alianzas de operadores del agua a nivel mundial. ¿Puedes tú describir, por favor, estas alianzas de cooperación internacional del agua y cómo el sector público puede ayudar y asistirnos también en alianza con comunidades para poder lidiar con este tema del agua a nivel de las comunidades en el mundo. Sí, muchísimas gracias, gracias por haber organizado este este webinario. Bueno, simplemente para tratar de contestar en pocas palabras a esta cuestión y este comité asesor. Sabemos de la historia relacionada a la ONU con este tema y se ha establecido un mecanismo global para establecimiento de alianzas entre distintos actores relacionados al tema del agua. Una alianza lanzada en 2009 es una red con varios operadores, ONGs, movimientos de la sociedad civil que permite eh, luchar por la mejora del acceso al agua para todos. En eh, alianza con estas operadoras. ¿Con qué consiste el trabajo? En primer lugar, se basa en la solidaridad. No debe ser usada para propósitos comerciales. El principal objetivo es poder compartir eh, nuestras metas comunes. Tenemos que identificar entonces nuestras necesidades. Y tenemos mentores que nos aconsejan. La idea es involucrar el mayor número de operadores. Existe un mentor. Y los actores son quienes definen los límites de esta alianza. Y va más allá de concepciones tradicionales. Los acuerdos se establecen y se orientan a resultados. La idea es hacer o tener un intercambio que incluye ciudades de todos los tamaños, estados con más y menos ingresos y por qué es importante que todos todos participen de este de estos eventos organizados por la ONU. En primer lugar, como muchos deben haber observado, este proceso para la conferencia fue muy desafiador. En primer lugar, para las autoridades locales, también para las empresas públicas. Hubo dificultades en el proceso de acreditación porque las ciudades tenían empresas ligadas al sector público, al sector privado. Pero estar allí señala que existimos y el sistema de las Naciones Unidas tiene que tenernos en cuenta. Y la idea es trabajar con eventos especiales, iniciativas. Nos sentimos muy movilizados y nuestros principales objetivos aquí son mostrar nuestras mejores prácticas. Y para poder además mostrar el valor de las empresas públicas en la provisión del agua para poder dar visibilidad a las operadoras locales y representar así la voz de las empresas públicas. Tenemos que utilizar esta conferencia para convencer a las personas de que estas son las operadoras que van a cambiar el juego para utilizar las palabras en boga. Somos actores clave con un papel fundamental en la provisión de servicios de agua y ese rol debe ser reconocido en su importancia y debemos estar allí para participar en los distintos eventos, para hacer networking, para mostrar iniciativas y tener visibilidad. La clave. Rápidamente. Algunos mensajes claves son que queremos destacar los grandes desafíos como el crecimiento de la población, el cambio climático, el tema de la biodiversidad, la escasez de agua. Podemos mejorar el acceso al agua limpia aumentar nuestra influencia para asegurar una buena provisión de agua de manera sostenible a partir de la gestión pública. Ese es uno de los mensajes principales, una gestión pública y democrática del agua. Tenemos una serie de operadoras locales Por eso la participación internacional es importante. Gran parte de los recursos y habilidades necesarias en términos de gestión pueden ser compartidas en estos espacios y son herramientas sumamente útiles. Tenemos una capacidad muy importante para trabajar a nivel local. Por último, las empresas públicas no son suficientes. Tenemos necesidad de una escala mayor. Necesitamos un mecanismo para fortalecer su capacidad institucional, para proveer servicios sostenibles, mejores y más ampliados. Serían necesarias alianzas en forma apropiada y reconocidas por el sistema de la ONU. Muchas gracias. Gracias, Anne. Para el mundo entero o gran parte de la población del mundo recibe el agua a través de concesionarias públicas. De hecho, quisiera ahora recibir algunas preguntas del público. Pedro, ¿cómo podemos asegurar que las organizaciones sociales tengan el mismo espacio que los representantes del sector privado? La pregunta es del Observatorio de Brasil. Well, um, we have no, uh, the no tenemos... Disculpen, se está cortando uh, because, el audio. Um, is es siempre eh, la ONU quien se decide quiénes serán los oradores en un evento especial y el diálogo en las sesiones plenarias y en los diálogos interactivos. Es siempre la ONU quien decide, no solo los oradores principales, sino también la forma de pedir la palabra y en general en los protocolos de la ONU la prioridad suele ser si tenemos, por ejemplo, 80 estados miembros que piden la palabra, no habrá más espacio sobrante, la prioridad es de los estados. Yo creo que todavía tenemos tiempo para cambiar el protocolo en este sentido, porque creo que es muy necesario que los gobiernos, en lugar de levantar sus manos para no decir absolutamente nada, lo importante sería que ellos escuchen lo que la sociedad civil tiene para decir. Pero no sé si vamos a conseguir alguna alteración en este sentido. En los eventos especiales, teóricamente, en los movimientos, la sociedad civil, cuando los movimientos sociales están encargados de la organización, es distinto. Pero aquellos que tienen más capacidad de lobby en la ONU serán siempre los que ocupen los espacios para las comisiones de organización, para cada uno de los eventos especiales. Por ejemplo, en mi mandato, el asunto principal son los derechos humanos. Entonces, hay un espacio para los derechos humanos y hay organizaciones que tienen un liderazgo natural, pero realmente no tiene mucho sentido. Junto con los pueblos indígenas, eh, nos enfrentamos directamente, pero no sé cuál será el resultado. Estamos pidiendo eh, que se envíen propuestas concretas a los oradores, pero vamos a ver qué va a ocurrir. No estoy seguro de si vamos a poder contar con un espacio o si vamos a necesitar alguna reacción de los movimientos. Yo ya he dicho anteriormente, si uno quiere organizarse alrededor de los derechos humanos, los movimientos No, no, no, no pueden quedar afuera. Lo mismo cuando los movimientos organizan el trabajo alternativo. Tenemos el foro global del agua y las personas no pueden apoyarse en el sector privado para hablar sobre eso. Por supuesto que no. Por eso... Disculpen, se corta el audio del relator. La comisión organizadora especial evidentemente debe tener a alguien para discutir y preparar el evento desde adentro y finalmente eh, no había consenso porque aquafer tenía eh, satélites que introdujeron en esta comisión. Usaron el Parlamento eh, para África. Woman for Water junto con el sector privado. Para que no pudiera haber consenso. Entonces, no sé, tenemos. La capacidad de asegurar en, en términos de la, la pregunta que hiciste, pero también podemos rechazar algunos eventos si no se dan los espacios de participación. Pero en distintos espacios podemos dar nuestra opinión, podemos rechazar algo. Yo estoy intentando uh, trabajar en todos los niveles, demandando, exigiendo encuentros con el alto comisario. Una propuesta para Antonio Guterres, que es presidente de la Asamblea General de la ONU, Explicando esta situación, también estoy conversando con los organizadores políticos en Colin y comprendo que quienes están encargados del tema uh, harán uh, lo que puedan. Vamos a ver qué va a suceder. Mary, creo que estás muda. Muchas gracias, Pedro. Bueno, volveremos a ese tema, pero antes tengo una pregunta para David. ¿Hay algún mapeo de organización, corporaciones y ONGs que hagan defensa del agua y saneamiento? ¿Quiénes formarían parte de ese mapeo? Gracias, Mary. Como escribí, Hacer un mapeo es crucial, no solo para las compañías, sino todo el conjunto de compañías que se expanden y nosotros no sabemos bien qué está sucediendo o cuando entra el Banco Mundial con un proyecto para privatización, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Africano. Están... Eh, impulsando la privatización de compañías concesionarias de agua. Y esto exige mucha investigación, coordinación, siempre actualizadas. Necesitamos más académicos e investigadores en todas las regiones porque las cosas están cambiando muy rápidamente. Y otro punto que mencionaría que debemos eh, resaltar es que seamos cuidadosos con los privatizadores que intentan no solamente influenciar el movimiento de justicia por el agua y están cooptando nuestro lenguaje, hablan de transición justa, de derechos humanos. No estoy seguro, pero esta conferencia no es una negociación de política, sino que eh, servirá para establecer el problema para la agenda de 2023. Si queremos un compromiso de todos los actores que están diciéndonos sobre lo mismo y, y debemos jugar y hablar el mismo idioma, queremos financiación pública con el foco en las concesionarias de agua. Gracias, Mary. Gracias a todos los compañeros y compañeras en esta reunión. Bueno, vuelvo a la pregunta anterior, porque creo que está en el centro de este encuentro. Le paso la palabra a Mira, entonces. de las cosas más importantes, las oportunidades que nosotros hemos tenido históricamente con las Naciones Unidas ha sido una, ha sido todo el movimiento a las diferentes alternativas o mejor dicho al foro alternativo a los Perú, sí que nos han ofrecido grandes chances que se ha vuelto un investor, inversor en Naciones Unidas, ahí pudimos realmente hablar sobre agua y saneamiento lo que había en instituciones estaban viendo el tema pero estaban arrastrando antes desde digamos de esta perspectiva. Pero finalmente también vimos, observamos este flujo y también a partir de nuestros espacios, de nuestros movimientos lo logramos. Y lógico, ahora finalmente nosotros hemos tenido dos relatores especiales también que vienen de los movimientos sociales y han hecho que sus voces fueran escuchadas. Me parece que es una cosa importante que podamos hacer, que se escuche la voz y que básicamente podamos decir el trabajo que hemos realizado. Realizado. Eso reverbera muchísimo. Ten, ¿Cómo hacemos esta categorización de enfrentamientos? Es importante. La única manera que tengamos un impacto es que podamos hacer un cabildeo con los gobiernos así, y trabajar junto con ellos. Y la, le damos lenguaje le da, y sí le damos un tipo de redacción. Pero y, y, y nosotros, nosotros tenemos que ver que que es lo que nosotros podemos hacer también a través de nuestro cabildeo. Y, y todo esto ha funcionado muy bien en diferentes niveles, en, con diferentes mecanismos. Y también hemos trabajado con los objetivos de desarrollo sostenible del milenio, también con las conferencias ambientales de Naciones Unidas. Lo que tenemos trabajando trabajadores, tenemos sindicatos, grupos de mujeres, tenemos ONGs también que traba, han trabajado y tenemos que ver ¿Cómo es la definición básicamente de qué hacen las Naciones Unidas? Y, y, y realmente es importante esta definición de lo que son los grupos de interés. Estos conceptos son los que han dominado a lo largo del tiempo y hacen mucho ruido. O sea, o sea, o, de cualquier manera, tenemos organizaciones de la sociedad civil y realmente nosotros tenemos que ver este paraguas que como entidad podemos alcanzar estos diferentes focos. Estos son un grupo de defensa en todos estos grupos. Sí, que nosotros tenemos de cabildeo, tiene mucho más poder también que las propias organizaciones de base y las ONG, pero el, con este foro del agua, Habrá de ser disruptivo y habrá de irrumpir. Sí, hasta un cierto punto tenemos que encontrar maneras de poder colaborar y tener una involucración directa y también, pero también nosotros tenemos que fortalecer nuestro propio movimiento, crear nuestros propios espacios y hacer que nuestros gobiernos nos rindan cuentas y sean responsables por su Actos ante nosotros. Excelente la discusión. Muchísimas gracias por los comentarios realizados. Sí, para poder seguir el paso a lo que acabó de decirse para contestarle a las preguntas hechas recién. Ah, bueno, perfecto. Repito yo que es muy importante que nosotros tratemos también todos los medios que nosotros tengamos a mano para que tratemos de ejercer influencia sobre esta conferencia de Naciones Unidas sobre el agua. Y ah, tenemos que ver cuáles son los compromisos asumidos y a ver cómo están las políticas. Exactamente, nosotros tenemos que influir y que lo que habrá de resultar de esta conferencia. Sí. Tenemos la agenda sí. de Acción del Agua, del Water Action Agenda. No es algo demasiado bien conocida a partir de las es la sociedad civil ¿no? y de los diferentes grupos. Sí, esto está abierto para todos, aunque usted no se esté acreditado. Y si usted no puede ir o no puede asistir, eh, Ahora puede registrar un compromiso o un compromiso, una iniciativa, si quiere un proyecto, cualquier tipo, en esta agenda de acción del agua. Y yo lo sé porque yo he participado en muchas reuniones eh, y también eh, que han sido auspiciadas por diferentes gobiernos. Y, y la Washington Agenda es un punto muy importante porque sabemos que que no habrá también resultados tangibles que puedan salir de, de esta conferencia de Naciones Unidas del Agua. Pero nosotros tenemos que, que tenemos que tener nuestros compromisos, tenemos que tener nuestros propios proyectos para que podamos centrarnos en, en, bien, en agua y saneamiento y derechos humanos, la gestión pública de estos servicios públicos. Y la participación ciudadana y pública de las comunidades, lógicamente, que nosotros podremos hacer mella. Habrá entonces una revolución. Claro que sí podemos y podemos influir nosotros como grupos que representan la sociedad civil. Y tenemos que ser más vocales o ser más abiertos y más claros en nuestras posiciones. Muchísimas gracias. Sí. Les le recuerdo que si usted tiene una pregunta para nuestros panelistas, por favor utilicen el botón de la Q y A, Preguntas y respuestas en inglés para que se les pueda contestar. Ahora, Pedro, por favor, le devuelvo la palabra. Eh, es importante. general, esta gran coalición eh, que representa eh, People's Water Forum, por la cual os doy a todos la, la enhorabuena entusiástica, eh, está centrada en torno a los movimientos que eh, rechazan eh, los procesos y las estrategias de privatización y de financiarización del agua y de los servicios de agua y saneamiento. Me parece estratégico eh, hacer una alianza eh, con los movimientos que desde la perspectiva ecologista o desde el mundo de los pueblos indígenas reivindican, eh, el, lo que yo digo, hacer las paces con la naturaleza. Reivindican eh, la lucha por recuperar el buen estado ecológico de nuestros ecosistemas. Hay una forma eh, previa a las estrategias de, de privatización con las que solemos, que solemos discutir una estrategia previa de apropiación y de privatización del agua que ha sido justamente eh, a través de, de, de las funciones públicas del Estado, que ha sido quien generalmente, por ejemplo, ha financiado con dinero público las grandes obras hidráulicas, las grandes presas, los grandes trasvases las grandes instalaciones hidráulicas, pero bajo el control indirecto o directo, a veces, eh, de los intereses privados, ya fueran los intereses hidroeléctricos, ya fueran los intereses de agroproducción industrial, eh, de, de, de, de agroexportación, etcétera etcétera Y eso, ese tipo de dinámica eh, agresiva, de dominación eh, de la naturaleza, eh, es una forma de apropiación destructiva eh, que rompe... También, al final, el acceso al agua potable y al saneamiento, lo sabemos todos. Yo, de hecho, este año uno de mis informes temáticos ante el Consejo de Derechos Humanos es este desafío, el desafío de hacer las paces con la naturaleza, la confluencia del derecho humano al agua y al saneamiento con la confluencia con el derecho humano a un buen estado eh, de los ecosistemas acuáticos. ¿no? Entonces yo creo que ahí la alianza con los pueblos indígenas es absolutamente fundamental, lo que nos ha explicado eh, de, de Darío Mejías o lo que yo estoy intentando también, que entren y están en una actividad intensa para venir a Nueva York, por ejemplo, International Rivers, ¿no? que protagonizaron y han protagonizado la lucha de los pueblos afectados por grandes represas, ¿no? y que defienden los ríos como ecosistemas acuáticos que debemos recuperar para todos, no para los intereses económicos más poderosos. ¿no? La presencia del movimiento ecologista, a veces... Todavía hemos conseguido que sea todavía insuficientemente fuerte y tenemos que fortalecer esa alianza en torno a People's Water Forum. Desde mi punto de vista, es muy, muy importante. Y por último, yo no desdeñaría, me parece muy importante ganar en esta alianza también a, al máximo de, de ONGs que teniendo unas. Eh, perspectivas más institucionalistas, eh, unas estrategias de trabajo y de lucha más institucionalistas, eh, sin embargo, comparten en lo fundamental también la lucha contra la preponderancia eh, del interés privado, la preponderancia de hacer del agua un negocio. Y yo creo que ahí People's Water Forum puede ejercer también una atracción de manera que hagamos se haga una gran coalición imposible de ser aislada y con una perspectiva de, de dominancia incluso, de tener una visibilidad muy grande en, este, en esta conferencia y de cara al futuro en Naciones Unidas. Gracias. Gracias, Pedro. Y ir a um, Madeline. She had una pregunta sobre... Gracias, Pedro. Para Madeline hay una pregunta sobre cómo se puede participar en la conferencia. Uh, veamos cómo Bolivia ha tratado esta cuestión y cómo se viene preparando para la conferencia. Sí. Tenemos una pregunta en el chat. ¿Estoy seguro que no solo el gobierno de Bolivia, sino otros gobiernos también traerán distintas ¿Y, y, y, y, y, perspectivas, sí, es muy importante. Mostrar y hablar, nombrar estas distintas perspectivas, mostrando que es posible, de hecho, mostrar y pensar las cosas de forma diferente, que eh, sean diferentes de la visión mainstream que nos empujan las principales organizaciones de la conferencia. Creo que los movimientos sociales y organizaciones con los que trabajamos localmente en los países es importante asegurar que esas perspectivas y discursos puedan ser introducidas en nuestros países. De lo contrario, serán palabras vacías y eso no ayuda. Yo creo que sí, que necesitamos de estos distintos puntos de vista, pero también debemos asegurar que localmente se estén haciendo o implementando lo que están defendiendo, porque si no, estaremos trabajando con palabras vacías, sin acciones. En este momento necesitamos acciones. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo. Es momento de actuar. Hay otra pregunta en el chat sobre las concesiones hechas en nombre de las negociaciones en las conferencias internacionales. ¿Podrías contestar eso? Sí, con toda seguridad. Acabo de contestarle a la persona que hizo la pregunta que es muy importante, las negociaciones siempre implican concesiones de parte uh, de los interesados, pero mi preocupación y yo lo vengo reiterando, es el hecho de que si tenemos la conferencia para tratar una serie de aspectos sobre cambio climático, océanos, no tenemos una exclusiva para el agua. Eso es lo que estoy tratando de enfatizar hace tiempo. Si no tenemos un mecanismo de este tipo, las corporaciones, las entidades, terminarían organizando y trabajando con sus propios términos. Entonces, este sistema de la ONU permite algún nivel de participación, de confianza con la sociedad civil. Entonces sería mejor usar los mecanismos de la ONU que uh, entre corporaciones privadas. Aunque la conferencia haya partido de estas concesiones, sería más accesible que el modus operandi ocurre normalmente? Yo no sé si la conferencia de la ONU está pensada en este sentido, pero nosotros tenemos que observar el resultado de esta conferencia. Gracias. Una pregunta final. Alguien empezó a hacer una pregunta sobre cómo la sociedad civil está perdiendo las esperanzas. ¿Alguien podría hablar a ese respecto? ¿Cuáles serían las oportunidades o la esperanza que queda? ¿Dónde se puede encontrar esperanza en estos procesos? ¿Alguien quisiera contestar esta pregunta? Como dije, en primer lugar, es una gran oportunidad que tenemos. Yo tengo la esperanza, lógicamente, que nosotros tenemos confianza y fe en todo este tipo de movimiento. Y también, como no solo que Pedro, como tú dijiste, creo que hubo un relator especial, sí, que, que, que, que pueda... Hacernos esta devolución, tenemos que poder conversar con un relator o si no hay alguien, un espacio, no para que podamos mejorar todo este proceso. Y creo, bueno, este es el primer foro de las Naciones Unidas del Agua en más de 40 años. Por lo tanto, realmente, o sea, tenemos que estar nosotros allí para poder levantar nuestra voz y nuestras preocupaciones hacer nuestras demandas y exigencias. Y también, siempre tenemos que ver lo que pase fuera. Y nuestra esperanza también es lo que fuera también. Nuestra esperanza vienen de lo que sucede fuera de estos espacios nuestros. Y a mí me parece que también de este foro, como también lo dijo muy bien Pedro, nosotros... También yo me siento muy confiante y porque ahí nosotros poder apoyar nuestras propias luchas también en estos tipos de espacio. Muchísimas gracias. Ahora, ¿alguien quiere agregar alguna otra cosa? Último comentario, ver, Marcela, tú. Sí, yo estaba pensando también en lo que ha dicho Rebeca, bueno, que dice que la esperanza no es la seguridad de que todo va a salir a las mil maravillas, sino que es la posibilidad de que nosotros tenemos que las cosas salgan bien. Bueno, en lo que se refiere a nuestro foro, hemos creado estas posibilidades y alternativas y, o sea, lo que tenemos espacios disruptivos y no hay ningún tipo de problema, a pesar de los problemas que nosotros tenemos en juego, de cualquier manera tenemos que poder organizarnos a nosotros con confianza y fe. Es importante que podamos nos divertir y que nos disfrutemos y que tengamos esparcimiento y que podamos divertirnos y que podamos disfrutar nosotros realmente. Tenemos muchísima esperanza y tenemos que divertirnos y hacernos todo con alegría. Simplemente quiero recuperar todos estos uh, aspectos que a veces nos olvidamos porque las cosas son demasiado pesadas o demasiado difíciles. Y podemos organizar y podemos carcajearnos y, y podemos reírnos. La alegría es fundamental. Y tenemos que traer de vuelta este tipo de concepto y este tipo de sentimiento positivo. No, por las cosas que estamos haciendo en este momento en pro del futuro. Muchísimas gracias. Sí, y, y a, ahora, claro que tenemos que divertirnos perfectamente. La alegría debe prevalecer siempre. Muy bien. Señor Pedro, quiero, quiero que sepan que la Asamblea General sí si pudiese preparar al final, hasta el final del año, algún tipo de de reunión sobre los temas sobre agua y saneamiento que estamos discutiendo. No hay claridad todavía, pero aparentemente sería una potencialidad. Y, y en cualquier caso, creo que también es muy importante lo que Marcela acabó de decirnos. O sea, que, a, que hablemos con los países y cada uno con sus propios gobiernos a nivel nacional. No, o sea, por lo tanto, nosotros tenemos que hablar con nuestros gobiernos para específicamente tener una relación con los gobiernos que tengan una, una mente más abierta, estén más dispuestos a tener un diálogo con nosotros para escuchar nuestros sentimientos y demandas. Tenemos en España, Alemania y otros países sin duda. Y es muy importante para nosotros que tengamos esta estrategia para que podamos analizar estos puntos de la estrategia junto con nuestros gobiernos y en otro frente, es muy importante que trabajemos en conjunto. En este caso, es en las municipalidades con los gobiernos locales y es muy importante. Entonces, si me preguntan qué es importante, nuestro vínculo más débil. Y en este caso, la participación en New York. De, de los operadores públicos y municipalidades ha sido de importancia pivotal, pero hubo una, etapa muy restringida debido a los temas burocráticos con las Naciones Unidas, pero igual, viéndonos pues al futuro, resalto que es muy importante que tengamos a Comunidad Europea y todas las redes y a nivel de gobierno local y municipal y los diferentes operadoras también que, también que se reúnan como para poder fortalecer nuestras luchas y establecer una relación más fortalecida con, con lo que se refiere al tema de la gestión basada en comunidades. Nosotros tenemos las, las comunidades en América Latina, comenzando este tipo de organización que la vemos también ser replicada en África. Y, y ahora tenemos estas Tantas posibilidades para mí es muy importante que podamos que fortalecer cada vez más este tipo de relación con los, con las gobiernos locales y también con los operadores y con las municipalidades y instituciones con base comunitaria. Muchísimas gracias y, y quiero al final del año podrá salir una resolución y. y y también como vemos a nivel local, comenzamos con la lucha del acceso al agua. Por eso es tan importante que levantemos nuestra voz en lo que se refiere a la justicia del acceso al agua. Bueno, esta fue nuestra última pregunta Aquí terminamos. Les agradecemos a nuestros oradores y a nuestra platea por haber estado con nosotros. Ahora tendremos dos preguntas. Webinarios más tendremos el 28 de febrero otro webinario sobre el tema de la privatización de los derechos al agua y saneamiento. El otro también hablará sobre la participación comunitaria y ahora tendremos estos dos webinarios que están, que serán en línea y si quieren pueden ahora acceder al Water Forum o y pueden enterarse sobre las últimas novedades y las próximas fechas de nuestros dos webinarios que ya están agendados. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Ha sido un placer verlos a todos, aunque fuese solamente por la pantalla. Muy amable. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima vez.